La justicia está, está consciente de lo que pasó y, y quiere hacer el trabajo. Espera condena. Es lo que esperamos. condena, Se cumple, que se cumpla la ley. La revisión de medida, el objetivo es ver si hay presupuesto nuevo. Para al entender al juez es que el mismo pueda ser beneficiado con una, una variación de medida. En el caso de la especie, eh, ellos nos no el presupuesto nuevo. O sea, solamente se basaron en los presupuestos que habían presentado el día de la audiencia la de la y la juez no puede valorar eh, para cambiar, para variar medida los presupuestos que han sido valorados por la juez que conoció la audiencia de medida. Es decir, que al no presentar presupuesto nuevo, la juez entendió que no había nada que lo hiciera, a raíz de entender que podía variarse la medida de el día de hoy. Entonces se la publicó por un mes más. En este caso esperamos una condena ejemplarizadora.